Vamos a resolver este ejercicio en el que nos dan un plano eh, cuyas trazas son HA y VA que coinciden en la línea de tierra y eh, el punto M que está en ese plano. ¿vale? Entre estos dos elementos nos están definiendo el plano. Eh, aparte del plano nos dan las proyecciones verticales de tres puntos A, B y C que están en ese plano y nos piden determinar la proyección horizontal de esos puntos ABC Bien, para esto tenemos que tener muy claro eh, qué tipo de plano es eh, el que nos están dando eh, si nos fijamos las dos proyecciones coinciden en la línea de tierra, es decir, este plano pasa por la línea de tierra, corta al horizontal y al vertical exactamente en la línea de tierra y contiene un punto que es el punto M que nos dan aquí este tipo de plano es un plano tipo de libro. ¿vale? Nos imaginamos eh, porque eh, bueno, es un plano que precisamente eh, sus, sus dos trazas están coincidiendo en la línea de tierra como si fuera precisamente una hoja de libro que se abre ¿no? eh, girando en torno al, al lomo. ¿no? Eh, este tipo de planos son proyectantes en el perfil. Así que para poder definirlo bien necesitamos hallar su traza en el perfil, ¿de acuerdo? Para hallar la traza en el perfil lo que vamos a hacer es eh, por cualquier punto poder dibujar una eh, perpendicular a la línea de tierra, vamos a hacerla desde cualquier punto de la línea de tierra, voy a ir un poco más atrás aquí y aquí dibujo esa segunda línea que me va a servir para poder eh, hallar la proyección de perfil eh, la traza de perfil de ese plano así como las proyecciones de perfil de los puntos que me han dado ¿vale? eh, para ello también acordaros que me es interesante poder dibujar una línea a menos 45 grados que me va a ayudar a poder definir esas terceras proyecciones y lo que vamos a hacer precisamente es hallar la tercera proyección del punto M ¿de acuerdo? para eso acordaros que debemos trazar desde M1 una línea vamos a trazarla paralela a la línea de tierra hasta que corte a la línea de menos 45 grados, en este punto subimos perpendicular a la línea de tierra, es verdad que esta operación también la podemos hacer con el compás pero nos es más rápido poder usar esto y eh, por M2 sub trazaré también una paralela a la línea de tierra, esta línea que dibujo aquí donde esta eh, paralela a la línea de que pasa por M medio sub 2 corte a esta perpendicular, ese punto de ahí es la proyección en el perfil del punto M, M sub 3. Bien. Como el plano es un proyectante en el perfil, todos los puntos que estén contenidos en este plano, en el perfil, Van a proyectarse sobre la traza de ese plano. ¿vale? Y si nos imaginamos el plano hoja libro, la traza del plano deberá pasar por la línea de tierra, en concreto por este punto de aquí, ¿vale? en el perfil, por este punto de aquí. Y al estar M en ese plano eh, proyectante del perfil, la traza pasará por M3. ¿vale? Así que voy a dibujar esa traza. irá desde este punto de aquí hasta M3, bueno, esta línea que acabo de dibujar es eh, la traza en el perfil de ese plano voy a llamarle por ejemplo W sub A, acordaros este tipo de plano, hoja de libros son proyectantes en el perfil quiere decir que los puntos que se encuentran en ese plano en el perfil se van a proyectar sobre la propia traza y lo vemos con M M que está en el plano, su proyección de perfil M3 está sobre la traza bueno pues exactamente lo mismo les va a pasar a eh, B, a C y a A ¿vale? si yo quiero hallar la proyección horizontal de A lo que tengo que hacer es hallarla a través de su perfil ¿Vale? en este caso tengo que hacer eso, ¿vale? en, este, en este tipo de plano tan, tan especial así que voy a hallar a sub 1 a partir de a sub 2 y a sub 3 ¿cómo lo hago? pues por a sub 2 trazaré una paralela a la línea de tierra esta de aquí, ¿hasta que, hasta que corte a quién? pues a omega sub a en ese punto de ahí aquí tiene que estar obligatoriamente la proyección de perfil en el perfil del punto A puesto que el punto A está en el plano y acordaros que el plano es un proyectante en el perfil bien, pues un poco haciendo el recorrido inverso que he hecho yo con M, es decir, en el que a partir de M2 y M1 iba a hallar M3, ahora si tengo A2 sub y A3 sub puedo hallar a sub 1. ¿Cómo? Pues con la escuadra y el cartabón trazo desde a sub 3 90 grados con respecto a la línea de tierra bajo hasta la línea de menos 45 grados y desde esa línea, desde ese punto perdón trazo paralelo a la línea de tierra, sé que a sub 1 tiene que estar aquí pero evidentemente a sub 2 y a sub 1 tienen que estar alineados con una perpendicular a la línea de tierra que pase por a sub 2 así que vuelvo a alinear la escuadra y cartabón formando 90 grados con la línea de tierra por a sub 2 y el punto que acabo de hallar aquí será a sub 1, proyección horizontal de A, así que vamos a ponerle nombre A sub 1, bien, lo mismo haré con el punto C, de acuerdo, cojo la escuadra del cartabón, me alineo con C sub 2 y trazo paralela a la línea de tierra, hasta cortar a la traza de perfil del plano omega sub a, o perdón, w sub a, eh, desde ese punto que sería c sub 3 trazo perpendicular a la línea de tierra hasta cortar a la línea que he trazado a menos 45 grados y desde ese punto trazo paralela a la línea de tierra Sabiendo que C sub 2 y C sub 1 tienen que estar alineados en la misma perpendicular a la línea de tierra, desde C sub 2 trazo perpendicular a la línea de tierra y acabo de obtener aquí la proyección C sub 1, proyección horizontal del punto C. Vamos a aprovechar, vamos a ponerle el nombre C sub 1 y no me olvido de que este punto de aquí era c sub 3, acordaros como c está en el plano y el plano es proyectante del perfil, c sub 3 ha de estar sobre la traza de perfil w de ese plano, bien, me queda el punto b, vale, repito la operación con b prácticamente me está dando exactamente la paralela que trazo por b2 prácticamente es esta, la voy a aprovechar hasta que corto a w sub a de ahí bajo, perpendicular a la línea de tierra, a la línea de tierra está cortado a los menos 45 grados y en esta línea de aquí tiene que estar B sub 1, pero por supuesto alineado con una perpendicular a la línea de tierra por B sub 2, así que con la escuadra y el cartabón trazo esa línea y eh, el punto que acabo de obtener sería sub 1 que estaría en este punto de, aquí. de acuerdo, voy a marcar en rojo los tres puntos que están formando en realidad un triángulo para que se vea bien cuál sería el resultado que es la proyección en horizontal de, eh, de ese triángulo desde a sub 1 hasta b sub 1 desde B1 hasta C1 y desde C1 volvemos a cerrar a A1, ¿vale? Bien, esta sería la solución del, del ejercicio, espero poderos haber ayudado, cualquier duda me comentáis, gracias.